Bueno, continuamos embocando eh, eh, ya la segunda hora de, de estos intocables de esta noche y les tengo yo que presentar y además con mucho gusto un producto que es relativamente nuevo en esta mesa pero que hemos rosado y que hemos alabado y que hemos loado como se merece, que es el Staff Detox. Han tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos, han terminado cansados y con, eh, bueno, pues alguna copita además. Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas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 consumimos aprovechamos muy bien aquí los, los, los tipos intermedios como, como verán datos del paro, bueno no vamos a hacer este bloque excesivamente largo porque se lo, se lo resumo son unos datos malos, unos datos muy malos eh, se ha publicado no el INEM sino la EPA que siempre pues, los analistas los economistas, los expertos coinciden en señalar como mucho más fiable que los datos del Instituto Nacional de, de Empleo señalan pues que, que ha crecido el número de desempleados en 11.000, estoy hablando de memoria, no tengo ningún pateazo delante, pero si es cierto que eh, han aumentado también ligeramente y se agarra siempre el gobierno a eso, el, cuando vienen las oleadas malas, han crecido ligeramente las altas en, en el número de afiliados a la seguridad social yo siempre me pregunto, llegados a este punto y ahora le preguntaré a, a mis tres contratulios que seguro que saben mucho más que yo de esto, si no será porque, claro, hay mucha gente que a la desesperada la obligan a hacerse autónoma, por ejemplo no a ver si así tiene alguna posibilidad, me está diciendo con la cabeza onda David Gómez que sí, claro así mi prima, es que, es que son que no es mentira, pero es que son estas cosas que el gobierno esto como tantas, presentan como medias verdades, que son peores a veces que, que las mentiras más burdas y más, y más eh, rotundas. La ministra Calviño, pues con perdón, ha sacado pecho de, de estos datos, dice que estamos en, en, la, en la senda buena, no sé muy bien a qué se refiere, porque el, porcentualmente volvemos a estar en desempleo oficialmente, eh, por encima del 13%, doble de la media, lo he dicho al principio, de los países eh, de la zona euro, que tienen un 6, un 6 y pico por ciento, y en paro juvenil eh, hemos vuelto a superar el 30% más de tres de cada diez jóvenes que van a acceder a su primer empleo, recién licenciados o graduados o lo que sea, o con un módulo de formación profesional, o porque tienen una edad y quieren acceder al mercado laboral pues no pueden hacerlo. Si esto lo enlazamos con el primer bloque, con el bloque de vivienda y el bloque de acceder al alquiler y todas estas mentiras que cuentan gentes que viven de la propaganda y de chupar del bote público como don Félix Bolaños, esto no es un insulto, es simplemente cobran un sueldo público, luego harán mejor o peor su trabajo. A mí me parece que lo hacen muy mal y que además mienten y hacen demagogia y dicen que están ayudando a los jóvenes cuando es mentira pues este es el otro extremo de la pinza cuando no solamente te van a encarecer el alquiler con unas medidas bolivarianas sino que además te están condenando a seguir en el hoyo del paro y en el hoyo del desempleo por unas políticas que no funcionan en ningún país del mundo y pues España no podía ser una excepción. Vamos a escuchar una declaración relativamente breve de Nadia Calviño donde, bueno, no es que se jacte la mujer, hace lo que puede, pero pues en fin, dice que esto no es tan malo y que estamos en la senda buena Nadia Calviño, ministra de Economía Ah, bueno, pues Nadia Calviño, no sé si te tenéis, es que claro, no voy a poner a Garamendi, quiero, quiero escuchar primero a Nadia Calviño. Bueno, vamos a empezar abriendo el turno a la mesa. Ah, pues ponme a Nadia Calviño y luego abrimos el de debate. Muy buenos días y muchas gracias por atender este punto de información. Es un placer participar hoy aquí en la Fundación Telefónica en un acto organizado por UGT justamente para hablar de temas fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro como son tecnología, empleo, gobernanza y poder compartir la hoja de ruta del Gobierno de España con esa agenda España Digital que está permitiendo justamente impulsar la transformación estructural de nuestra economía y la creación de un empleo cada vez más estable y de mayor calidad calidad. Precisamente hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año que confirman lo que ya indicaban los datos de afiliación a la Seguridad Social. Eh, durante el primer trimestre del año se ha acelerado la creación de empleo en nuestro país y esta es una muy buena noticia. Tenemos 368.000 personas más que hace un año ocupadas en un entorno además de aumento de la población activa, es decir, las personas que están o trabajando o buscando activamente un empleo. Tenemos 321.000 personas más activas en el mercado laboral de nuestro país que hace un año. El ritmo de creación de empleo se ha acelerado, eh, sin duda eh, el mejor tri primer trimestre del año eh, desde hace eh, cinco y eh, además estamos viendo una mejora de la calidad del empleo. Hay 1.500.000 personas ocupadas con un empleo indefinido más que hace un año. Vale, siempre lo cierro aquí, diréis, os, os ha sobrado a lo mejor los primeros 20 segundos del buenos días, gracias a todos y tal. Es que quería yo que escucharais quién pagaba la fiesta de esta mañana. ¿Sabéis por qué? Porque el lunes, día 1 de mayo, estos que pagaban la fiesta esta mañana, en coyunda con los señores de Telefónica, todos mis respetos a esa gran multinacional de telecomunicaciones, eh, santo y seña de, de la gran empresa española, eh, son los que se van a manifestar, entre comillas, en contra del, del gobierno, ¿Eh? pero que luego pues son, son amiguitos, porque claro, con quién han vivido mejor los sindicatos de clase en este país subvencionados y chupadores también del bote de los, de los fondos públicos y de las subvenciones oficiales que con un gobierno socialista o con un gobierno comunista. Luego, si algunos quedan ganas, os vais el 1 de mayo a chillar con el de la PASMINA y con un Sordo y con la vicepresidenta que se quitará la Armani, digo esta no, la otra Yolanda, y se pondrá la chupa de cuero de obrera para protestar contra sí misma. Dicen que hay empleo de más calidad, empleo indefinido, claro, los fijos discontinuos y porque la reforma laboral, herencia mora parte, que les dejó Fátima Báñez, que fue una buena ministra, así como o fue un ministro pésimo, pues pues claro, pues, pues obligaba a que todos los, ya no existen los contratos por tiempo parcial, todos son indefinidos. Dice. Es que conmigo han crecido los indefinidos, es que, dice, imagínense ustedes, voy a decir una barbaridad, es que hemos conseguido que desaparezcan los atracadores de bancos en España, porque, dices, hemos aprobado una ley hace un año que al que pillen le cortan la cabeza, lo decapitan, que ya está prohibido, creo, ¿no? Desde hace siglos, dice, entonces se ha acabado el, el, el, el robar bancos en España. Pues esto es igual, como todos tienen que ser indefinidos, Definidos, pues ya está, claro, pues así mi prima. Yo lo explico aquí muchas veces, me pongo yo de ejemplo. Es decir, yo soy fijo discontinuo como profesor y, y antes tenía otro contrato, pero han cambiado y, y ahora pues soy fijo discontinuo. Entonces, eh, ¿sigo siendo lo mismo? Pues sí, sí, sí, a mí no me ha cambiado nada. Es decir, sigo en el mismo sitio, dando las mismas clases. Eh, cuando te han cambiado el nombre. Te han cambiado el nombre. Es decir, me han cambiado el nombre. Yo, yo, yo en mi sueldo, en, mi, en, fin, en mis derechos laborales, yo no, no he sentido nada, absolutamente nada. Lo único que un día recibo un correo de la universidad y me dicen eh, que a partir de ahora ya no eres... Indefinido, fijo discontinuo, ahora eres fijo discontinuo, boboing, voy, voy, ya está. Ese ha sido el cambio. Claro, parece una tontería, pero a nivel de estadística y a nivel del control de cuántos, de cuántos empleos hay, es, es, es alucinante porque cambia el dato absolutamente. Es decir, nosotros antes no entrábamos en la estadística y ahora entramos. Entonces, claro, dice bueno, hemos creado mucho, mucho empleo. No es verdad, no es cierto, es, es, es absolutamente falso. Eh, y no es un empleo de calidad, es decir, porque siempre estamos a las mismas. Es decir, esto es un, un viejo debate. Desde hace muchos años siempre se viene diciendo, creamos empleo. Y cuando el gobierno crea empleo, luego se busca crear empleo de calidad. Pero aquí ni se ha creado empleo. Es decir, lo que ha habido ha sido una reconversión de los que antes se llamaban de una forma y ahora se llaman de otra. Entonces da la falsa apariencia, ¿no? de ser, de tener más eh, más trabajadores colocados, que no es verdad. Eh, y luego, si ya nos metemos en la calidad del empleo, eso ya es panota no sé dónde verá esta no, señora no, la calidad del de empleo. Calidad. Pero desde luego, calidad del empleo, cero. cero. cero. ¿Cero porque Porque ellos no han hecho absolutamente nada. Es que ahora les corre prisa, porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y luego parece que a finales de año tendremos las suyas. Entonces les corre como mucha prisa hacer casas, crear empleo, empleo de calidad, es decir, todo, sacar de, de, del baño de los caídos a, a quien faltaba. Me hizo una gracia el otro día una señora porque decía, ¿se anda más prisa en sacar a, a Franco y... Y a, este, a, a José Antonio, que a mi padre que está allí. Tenía todo el sentido, tenía todo el sentido del mundo. Sí. Claro, porque su padre, señor, había que decirle: no vende no vende. Entonces, como no vende, pues ya se espera usted otros ocho años a que le saquen, ¿no? Pues esto es lo que hace el gobierno, ¿no? es decir, eh, confundir, maquillar, usar la cifra a su antojo y, desde luego, lo que está haciendo es, eh, en materia laboral, es decir, eh, ha cambiado la forma de contabilizar y, por lo tanto, le da mejores resultados, pero son lo mismos, ¿sí? ¿eh? O sea, si, si usáramos el procedimiento antiguo, veríamos como no ha ocurrido absolutamente nada, todo lo contrario, seguramente hubiera bajado. Don, don Luis, ¿a usted, el paro, el paro? ¿a usted qué le parece esto, esto es que del paro? No, no, no, ¿No es usted partidario? ¿verdad? No, no, nada, no, es como la droga, ¿no? Es una partida que, pues no, la verdad, poca cosa. No, seguimos con los récords. Y los entrevistadores de antes, ¿cuál es su mayor deseo? Que se acabe el hambre en el mundo. Sí, sí, sí. Es no, eso eran las modelos, ¿no? La paz en el mundo. La paz en el mundo, el mundo sí. Mundo. La Vamos a recoger filmes. Las mismas. La, la o sea, que ser la, la paz en el mundo. No, pero el, el, el, el empleo en España es como la justicia, es una cosa secular. Pues paro, pues, paro, paro, paro, paro. 30% de paro juvenil, las, las has dicho antes casi el 14% paro general, un millón larguísimo de, de hogares con todo el mundo en el paro, pues es tremendo, o sea, es una situación lamentable. Un poquito más todavía de, de pues la degradación que vamos, y estamos en el pico del, del, del crecimiento, eh? ojo, que ahora viene, ahora viene una pequeña inflexión, que puede ser muy grande. Entonces, eh, eh, yo creo que esto pinta muy mal para el gobierno políticamente, porque el paro sí que hace mucho daño a, a sus expectativas electorales, que son Escasas. escasas Vamos a escuchar a Antonio Garamendi. Yo, este total, y ahora me vais a decir, no sé muy bien cómo interpretarlo: si a favor, en contra o medio pensionista. No sé si quiere decir una cosa a lo contraria. El presidente no es el representante de los grandes de, los, de la mayoría de los empresarios de este país, es el presidente de la COE, que es el 2,5%, lo cual no quiere decir, hay que tenerles mucho respeto, porque es el IBEX 35 y tal, pero el 90% del tejido de este país, y lo decimos, son pymes. Bueno, ¿qué le parece, señor Garamendi, los datos que hemos conocido hoy? Antonio Garamendi, presidente de la COE. Bueno, yo creo que desde COE decir, bueno, que lo que refleja la EPA en, en principio es un poco algo que estamos diciendo y es que lo que es el empleo hoy por hoy pues está, está en buena situación en, en España. es decir es es un planteamiento de robustez del empleo, pero dicho eso, bueno, pues efectivamente ahí hay un dato y es la caída en este caso de, de, de parados, ¿no? eh, Que bueno, pues eso hay que reflexionar en el sentido de que hay que seguir trabajando para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, puedan tener el espacio para seguir creando ese empleo que yo que todos necesitamos. Son datos que reflejan un espacio en el que venimos eh, que se ve que se ve, que se está viendo y, por tanto, yo creo que hay muy poco más que decir, porque los datos de los 300.000 empleos es un dato anual, por tanto, está ahí hablar mm, Luis, tú que eres un veterano de Vietnam, igual es que yo ya al final de la semana llega uno con el lóbulo frontal un poco nublado. Pero bueno. o, él, o él se ha hecho la picha un lío o yo no le he entendido nada. Pues yo creo que el que ha llegado un poco obtuso al fin de semana es el señor pues es que tú. Es que contigo, no sé. O sea que te... te lo juro, yo hacía, que hacía día, tiempo sí, que no veía sí, no, sí, un sí, minuto sí, tan sí, desconcertante. Sí, es absolutamente confuso. Es absolutamente... Quiere bailar, quiere quedar bien con todo no con nadie, sí, sí, sí. tiene que decir algo y no dice absolutamente nada. El, el hecho es que los datos de paro siempre, y más en, en, en, en, en, en escenarios de... ...de eh, pre-campaña o de ya de campaña y tal... Eh, ...se pueden utilizar eh, fenomenalmente por todos los partidos Depende políticos. como los leas. Sí, exactamente, claro. depende como los Porque de la misma manera que Calviño saca... con ...perdón, saca pecho con los 368.000 personas... ...que en el último año han conseguido empleo... Bueno. ...ha bajado el paro, se puede decir que ese año... ...la principal comunidad que ha aumentado el empleo... ...ha sido la comunidad de Andalucía... ...con 109.000 eh, empleados de esos 368. O sea, que cada uno puede tirar... Claro. Para. Y perdona que te interrumpo sí. un poquito, y no solo Andalucía, Madrid, el cortito de Isabel Díaz Ayuso. Exacto. Y ahora continúas. Noticia. Seguimos creando empleo de calidad. Hay 30.000 personas más trabajando en la región y 16.000 menos en el paro que a finales del año pasado. Somos la locomotora económica, social y política de España. Bueno, como era la de encajarlo ahí, pues ahí lo encajaron encajado en mitad de tu discurso. Madrid, pero en cualquier caso, y lo comentaba, lo apuntaba Luis, eh, lo terrible es que... Vamos en el furgón de cola del empleo en Europa. Eh, eh, y probablemente en, en, en, en la parte más occidental, no solamente en Europa, sino en Occidente. No puede sostenerse. No deberíamos. Y es una responsabilidad colectiva. No solamente hay que echarle la culpa a este gobierno de inútiles, sino una, una, una, una responsabilidad sos, eh, eh, colectiva. No podemos estar satisfechos con un 13,26 de desempleados. No podemos, no debemos. Es decir, es que duplicamos la media europea y, y, y, y lo tomamos como una norma como una normalidad, tomamos este dato como tomábamos antes los datos de accidentes de circulación en los años 80 que había 25 muertos al día pero 25 reales, no estoy, diciendo, no estoy exagerando 25, y, y nos daba como, como era, como habitual, como era como normal no hay que poner las, eh, hay que, hay que eh, eh, reorientar los esfuerzos que hacemos eh, la, la sociedad española y fundamentalmente su gobierno para dedicarnos a temas que son determinantes este sí que es un tema determinante no perdonenme la ley trans, ni la ley eh, ni siquiera pienso que la ley eh, de la vivienda, evidentemente con estos datos de paro, por pues los pobrecitos que no tienen ni para. Ni, y con un millón, como decía también Luis, un millón de, de, de hogares que no tienen ninguno de sus. Eh, de sus. Eh, de las personas que viven allí eh, empleo. Ese eh, dato ya. es tremendo. Entonces, quiero decir, tre tremendo. El, 13, el 1325 es una barbaridad. Es, una barba, es un dato de empleo que es una barbaridad. Incluso en, una, en un trimestre, que en un año, el 2023 y el, el año de abril del 2023, que es el mejor, por lo visto, estadísticamente, eh, de los últimos 15 años. Es decir, nos tenemos que remontar al 2007, antes de la crisis, de la crisis financiera del 2007. Vuelvo a repetir, es, tenemos que concienciarnos de que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para intentar bajar esas cifras de paro. No podemos, y sobre todo, y ya no digo las cifras de jóvenes en desempleo, que es el futuro de este país, que es el presente y el futuro de este país con cifras de paro que alcanzan el 30%. Está meridianamente claro. Otro asunto que nos ha ocupado estos días y que he unido yo no solamente de datos de paro, vivió el periodista económico, ayer, ayer anteayer, ya se nos solapan para unos días con otro, les contábamos ayer, ¿no? El procedimiento que está además por aquí Centeno y le pregunté también por el asunto eh, en los procedimiento sancionador de Bruselas para los países que incumplan tanto los límites establecidos de déficit como de deuda. Lección de primero de columpios, no ya para los podemongers, para alguna ministra incluso que malamente sabe manejar la, la calculadora del, del teléfono móvil. Diferencia entre déficit y deuda. Déficit es el desfase, estamos en un 6% aproximadamente. Deuda es lo que tiene el papelito que tienes que emitir para pagar ese desfase y es lo que tienes que pagar. Bruselas permite un OVA, bueno, Permite, no va a permitir, ha permitido en teoría toda la vida no más de un 3% de déficit, desde que tenemos uso de razón. España está en el doble. Vean, escuchen lo que ha dicho esta mañana la ministra de Hacienda María Jesús Chiqui Montero, que el otro día... Tuve un cierto éxito en Twitter, la autocita es una horterada, pero es que lo tuve, porque además, claro, me ayuda Daniel la calle que me empuja con estos tweets y tiene un montón de seguidores, pero es que no dije más que la verdad. Le reprocha a Cuca Gamarra que eh, en comunidades como la de Castilla-León, y León, por cierto, se lía, dice que gobiernan ustedes desde abril de 2021, desde abril de 2022 Le hace usted mejor los papeles, María Jesús Montero, pero bueno, es que ustedes han recaudado un 6% más por IRPF, un 11 y pico más por ciento por, por patrimonio, por sucesiones y tal. Dices, claro, ¿y qué coño tienes? ...que ver con que haya más o menos presión fiscal... ...en Castilla y León, una ministra que confunde... ...porque en otros, en Escribá podía ser... ...o en Nadia, mala fe o intento de manipulación... ...en María Jesús Montero es que no sabe... ...no tiene ni idea de la estructura fiscal... ...del Estado español y confundió... ...pues eso, una mayor recaudación... ...cosa que se puede hacer en Madrid... ...había un tío que se llamaba Laffer... ...a María Jesús Montero no le sonará... ...que le dice la leyenda que le escribió a Riga... ...en una tarde en la servilleta de un bar... ...la famosa curva de láser, ...en función de la cual, de láfer, por encima... tiene más presión fiscal. Eh, eh, los ingresos disminuían, no aumentaban lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y, va, y ocurre también en Andalucía que está siendo el perfecto ejemplo Bueno, hoy María Jesús Montero se ha apresurado ha perdido lo que haya perdido a correr detrás de la primera cámara que encontró los pasillos del Congreso para ser los primeros en decirle a Bruselas que nosotros ya a partir del año que viene no nos vamos a pasar del 3% ahora les hago otro comentario, escuchamos a la Ministra de Hacienda deciros que en las próximas horas vamos a mandar el programa de estabilidad a Europa, es lo que corresponde en esta fecha y quería anunciar que para el año 2024 vamos a cumplir con el pacto de estabilidad y el déficit de nuestro país se situará en el 3%. Un déficit que adelanta un año la previsión que se mandó en el periodo anterior y que viene marcado por la buena evolución de la economía, por los datos de creación de empleo que están permitiendo pues efectivamente aprovechar para parte de los ingresos... ...para justamente acelerar... ...ese proceso de, de consolidación fiscal... ...y además justamente antes de que se activen... ...las reglas fiscales que como ustedes conocen... ...se están discutiendo justamente durante... ...este periodo y que va a ser una de las partes importantes... ...de debate durante la presidencia de, de España. ¿Sabéis de lo que no habla nada? Por ejemplo, claro... déficit, deuda... ...estamos en el 113% sobre PIB... Esto no lo cuenta Chiqui Montero, esto lo cuento yo. Bruselas solo permite el 60%, lo doblamos. ¿Y con eso qué hacemos, Chiqui? ¿Sabéis por qué no lo cuenta? Insisto, en el caso de Nadia o de, o de escriba que sí saben de esto, están romanizados, no, tienen estudios de esto de la cosa económica y tributaria, eh, sería manipulación. En el caso de esta, ahora sí que es peor, porque esta no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Estoy seguro de que... No, no, de verdad, no es una crítica fácil, perdonadme, porque a lo mejor resulta a veces demasiado grueso alguno. Sentamos aquí a Mar Jesús Montero, y le decimos, vamos a charlar cinco minutos usted y yo, y le pido que explique la diferencia entre déficit y deuda, y me juego el izquierdo y parte del derecho, a que es incapaz de explicarlo, o al menos de una forma coherente. Don David, perdón ella me callo. Sí, o sea, no es la primera vez que, que Bruselas nos pega detrás de la oreja, ¿no? Es decir, entonces... Me hace mucha gracia, eh, como lo dice, que es como si fuera, pues eso, como el que está... Voy a anunciar. Voy a anunciar, ¿no? Aquellos eh, como no sé, voceros romanos, ¿no? Vengo, vengo a anunciar ahí cuando salían a, a las plazas a anunciar las cuestiones. Pero algo parecido, es decir, eh, ¿qué, ¿qué decir de los ministros del gobierno? Es que son los ministros que menos saben de los últimos ministros, mira que es complicado, ¿eh? que ha habido en la historia de, de este país, de, lo en que menos entienden de todos los gobiernos, que tuvimos una que le echaba asunto? huesos de, de, de vaca, no sé qué caldo. Sí, y los que más son. Es y y otro que... que comía yogures caducados Pero claro, vamos, bueno, socialistas... Hemos tenido todos, todos, hemos tenido para ministros, hemos tenido para nota. Sí. Es decir, pero pero yo, yo entiendo que no hay una escuela el, el, el de ministros, que a lo mejor tendría que haber una escuela de ministros para ser ministro. Yo también, a lo mejor, podrían gastarse el dinero en eso, que también estaría muy bien. Es decir, sobre todo para seguir manteniendo... ¿Con Franco? una cosa que se llamaba, perdón, el de la idososia el, la jefatura del movimiento en España tal, no sé si era Solís ministro, hacía los cursos de alcaldes. ¿Sí? Y entonces si se llevaban a todos los alcaldes, no, no es broma, a Benicassin sí. o a Peñíscola, porque ¿Sí? estoy hablando de los años 50, eh, de los años 50, muchos alcaldes que los elegía el jefe provincial del sí. movimiento, quien coño los eligiera, pues claro, eran gente de unos pueblos en los que nadie había estudiado, no, no tenían estudios casi no sé si a peñas haciendo, básicos, no sé si se... No bueno, se lo haciendo, pero pero, pero hacía escuelas de verano, es otra cosa. Pero, pero teníamos ayer el alcalde. Cursos de alcaldes, ¿Y que ¿y sabes no hay ninguna qué? broma. sobre todo para saber Sobre todo de la Ley de Bases de Régimen Local. Por decir, ejemplo. Es fundamental para un alcalde controlar la Ley de Bases de Régimen Local, claro. que es la que articula toda la relación, ¿no? Bueno, pues, chascarrillos al margen. Sí. Decir, yo creo que, que la señora ministra, pues, eh, en fin, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Es decir, pero no podemos esperar nada. De, o sea, ellos han mandado, todo lo que mandan a Bruselas, Bruselas lo devuelve para que lo corrijan, se si os habéis dado cuenta. Entonces, ella está muy contenta, muy feliz, porque lo hemos mandado a Bruselas, como si Bruselas fuera, eh, en fin, el oráculo de, de, de, de Delfo, ¿no? De, ¿no? No, perdóneme, Bruselas cuando vea aquello que está mal, se pues lo va a devolver corregido con notas y le va a decir, ¿me corrige usted esto, esto, esto y esto? esto o no se lo apruebo. Cuidado. es lo que le ha pasado con casi todo que manda Bruselas. Cuidado, salvo, salvo, bueno, si queréis hacer algún comentario de esto y si no ya voy introduciendo, sé que me queda muy poco, pero después de la publicidad seguiremos con ese tema y si nos da tiempo hablaremos unos minutos de Madrid. Salvo que seas asesor de, del comisario de Medio Ambiente, que es el que tiene que discutir esto de Doñana. Y ahora pues resulta que nos enteramos de que el asesor del, del pajarito este de nombre impronunciable dices, coño, qué casualidad es el hijo del ministro Planas. <risa> claro, llevan, llevan días diciendo, el figura y todos los demás diciendo os vais a enterar que Bruselas os va a meter un palo por lo de Doñana de tres pares de narices y tal. Y, y, y claro, y yo... ¿Cómo lo sobra esta gente? Claro, es yo que ya me, peino canas en, en muchos sitios, pero también en el pelo de la barba, más de las que me gustaría aunque dicen que te dan un cierto punto y te don Luis porque lleva la barba afeitada pero si se la, si se la dejara tendría canas para aburrir como, como yo y como y como, y como Luis Magán y tal, dices, yo casi, ¿y, yo, dices, yo, yo ¿y estos bien. tíos cómo lo sabrán? Coño, pues nos hemos enterado hoy, gracias a OK Diario, porque uno de los asesores del Comisario Europeo de Medio Ambiente resulta que es el hijo de Luis Planas. Yo me acuerdo, ¿A usted qué está, le parece? Yo, mira, yo te voy a contar mi experiencia. Cuando estaba en la comunidad, en, en, en Medio Ambiente, nos ponían unas multas o amenazas de multas atroces por la carretera aquella que se mata o se la carretera de los pantanos, que se mataba un montón de gente, y, y para evitar esas muertes, que, era, que fue terrible unos años, pues hicimos se hizo una carretera, y, bueno, entonces metían una, nos amenazaban con una multa de 600.000, Cientos millones de euros, me acuerdo. Uy. ¿Y sabes quién llevaba el expediente? No. Una catalana independentista. No, bueno. Entonces yo le decía... Yo le, y era Rosa Aguilar, la ministra de aquella época. Entonces yo decía, oye, ¿por qué no lleváis el Rosa Aguilar, la que yo he conocido. Y, claro, ¿no? era encantadora, además. Y, pero le, la y, y decíamos, pero oye, ¿pero ¿no os podrán cambiar el, el, el, por alguien un poco más afín al Madrid? Al Madrid. <risa> <risa> alguien más. Pero era, es que, no sé... Pero yo, yo fíjate, yo, la, yo cuando veo todas estas cosas de Chiqui, de toda esta gente, digo... ¿Y después de Naide, quién? Porque yo, esto está muerto, ¿vale? Esto está amortizado, esto, está so, esto queda. ¿Pero qué va a pasar en España en una parte importante después de mí, creo, nadie, Después de mí, de nadie. Na eh, después de Naide, como decía Guerra, esto, después es. de este Naide que tenemos ahora mismo, ¿quién? que Montero? O sea, ¿Qué va a pasar con el sol? Pues dicen que Félix Bolaños, lo dijo ayer Carlos. No no, por Dios, ¿cómo es, es que, bueno, no, no, no, lo dijo muy en serio. Y el otro día en una cena... Estamos en caída libre de, sí. de liderazgos. ¿eh? Estamos en caída libre. Sí, y sí, sí, yo hoy que he visto el total de Félix Bolaños, que hacía dos o tres días que no lo veía triunfar en público, en carne y hueso, y le he visto hacer así, pero he si dicho... Hay, pero si las imágenes que has puesto tú, la, la gente madre... pasaba por detrás del como si estuviera, no sé, como si estuviera vendiendo Timesharing otra vez. Totalmente. No, sé. está en, está Mira, está está yo creo que estaba en un lago, porque era, había mucho ahora voy a mí me Ahora voy a a mirar sí, sí, sí. dónde estaba sí, sí. Félix Bolaños, que, que no lo ah, sé. Luis, pues a Luis a mí, Magán. Hombre, el, el, quien. Empezando por el final y continuando después. Eh, empezando por el final, las, el, el, el, el, el sucesor del señor eh, Sánchez y de lo, lo que dice Luis que es la nada, es Yolanda Díaz, perdona, que te diga que va a ser la primera presidenta eh, mujer de este buah, país. O sea, ¡Buah, que, me voy de que, España! Oporto, sea, tenemos... espérame. Me falta la reacción del Coletas, que el Coletas <risa> tiene mucho talento. Sí, que le ha comprado eh. ahora la televisión. Sí. Ahora se jacta de que ha comprado una televisión ahí al lado. Por cierto, a ver si nos cruzamos un día, hombre. ¿Aquí? Porque sí, aquí al lado, los sí. locales que, que ocupabas... Que tenía siete en el, que, ¿no? ¿no? Tenía 7 NN aquí en el mismo polígono. Hombre, pero se ha comprado Roures. Este, no los él. ha comprado Roures. Sí. Es un polígono 7NN enorme. Era lo de Marcos de Quinto. Sí. Menor, y sí. ¿Algún día contaréis qué ha pasado? Los sí. entre periodistas Yo, no te, nos, yo vos, ni idea. No no no, no, no, no, yo ni idea. Yo en medios estuve, fui por ahí algunos meses y una vez a la semana, pues porque me llamaban mis buenos amigos y, y ya está, pero no era mi medio, por tanto no seré yo. No, tengo, no sé, no tengo información y no, y no la voy a contar. Pero el otro día estuve punto de poner en Twitter y yo, como. Como soy como soy, pues fijaos, el otro día voy a contar una pequeña anécdota personal aquí tenemos un local fantástico al lado, donde se come no voy a decir el nombre, perdón no, de, no debo hacer publicidad, pero bueno quiero decir esto es un, esto es un polígono industrial donde hay un restaurante, pues entrar, a tomar café, una cerveza comer, y además es una gente maravillosa estupenda, luego hay la nada, porque son todo naves industriales, fábricas, empresas etcétera, si te vas al otro extremo del polígono, que es enorme, del lado de Boadilla del Monte, ahí están porque ahí, han tenido, ahí han, se han grabado programas de Telemadrid, se han grabado programas más de 13 ctv y era donde grababan el último año 7 NN. Y ahí hay ahí, ahí un local también extraordinario en el que puedes comer, tomar unas cervezas y tal. Y dije, coño, dije, voy a ver si alguno me dirá, este tío está loco, este... sí, yo tengo a veces esas tendencias casi suicidas. Paré el coche y entré a tomar una cerveza a media tarde. Y efectivamente vi una gente y además se me quedaban mirando, claro, porque no sé si por suerte o por desgracia, la cara de uno no es anónima, no es anónima del todo precisamente. Y dije, coño, mire, esto es la mitad son del, del, del canal este nuevo. Y además me miraban todos. Pero me recordaron a los sindicalistas de una empresa en la que yo trabajé, ni, ni Dios Padre me dijo nada. Con lo cual dije, bueno, pues mira, ya sé dónde voy a, a... ver si me lo encuentro un día tomando café. Por el otro día se jactaba, como si fuera casi... No sé si visteis el vídeo en redes, de que le había casi expropiado a los fachas. Intento, intento hacer gracia, pero pues no ninguna. Gracias, pero no tenía no, ninguna. Nada, es que a mí, no me, a mí me produce una alergia. Yo estoy, yo, a mí me dan una pereza ya mortal. O sea no, no me hacen ni, ni Monedero ni el arrejón, o sea, no oigo hablar, ya Yo estoy ya en, en alergia, no puedo con ellos. O sea, no, no, ¿Qué, qué, creo no que, es, que han hecho un daño a este país tan Tremendo. Brutal, tan tremendo. Brutal. No sé si te había cortado Luis porque ¿Eh? estabas hablando de, de Yolanda Díaz. No, no, siguen, no, empezando por lo último que decía que no habría nada después de Sánchez, tendríamos, tienen la posibilidad de tener a Yolanda Díaz. Pero volviendo a la realidad de la ministra y al, los, el, al déficit. Es decir, es un dato más. es un dato más de los muchos que son muy eh, difíciles de digerir, porque esos datos eh, para la ciudadanía media para el, para el ciudadano medio para el vecino de los pueblos, para los ciudadanos de mi o sea, los vecinos de mi, de mi barrio eh, se, se, se concretan en que cada vez que van a la, al supermercado tienen todo mucho más caro, y la es gente decir, lo tienen ve. todo mucho más caro, tienen todo eh, va, mucho más inconveniente, todo tiene, o sea, quiero decir que eso es así esa, esa, esa eso, eso es una contradicción ...con lo que luego también vivimos... ...porque nos hemos dado cuenta... Bueno, nos hemos, dado cuenta, ...hemos vivido la Semana Santa... ...más increíble que se ha vivido en los últimos años... ...es decir, con todos los, eh, todos tupe, los hoteles... Eh, ...todos los hoteles ocupados... ...todas las playas... ...o los, eh, ciudades, eh, eh, las ciudades... ...las eh, ciudades del sur y del norte... ...también absolutamente ocupadas... ...este pueblo... Eh, ...perdón, este país es un país... ...de ciertas contradicciones... ...pero realmente... ...vienen las declaraciones de la señora Montero... ...vienen a definir lo que es este gobierno... ...que es decir, que es bueno, un bueno, gobierno bastante de bastante, eh, bastante ignorante y que vamos a tener todavía que aguantar durante bastantes meses y que la percepción esa que existe una percepción muy optimista porque esa percepción se tiene mucho también entre algunos medios de comunicación que se decía ya al principio de la legislatura que iban a enfrentarse el, el, los ministros de Podemos y el ministro de, los ministros socialistas y que iban a, y que iba a ser imposible llevar adelante la, la legislatura la legislatura la hemos vivido, la hemos padecido la hemos sufrido y vamos a todavía tener que padecer esos siete meses hasta las elecciones y las elecciones vete tú a saber, quiero decir, ahora las encuestas la única encuesta real que vamos a vivir en este periodo de, de tiempo es la del 28 de mayo, ya lo veremos y esperemos que votemos adecuadamente. Bueno, pues sí, esperemos que votemos adecuadamente, porque, porque no, te, no son tantas las oportunidades que, te, que tenemos. Sí, Félix Bolaños estaba, me lo estaba a mí pareciendo, porque y al, alguien que me conoce bien dirá, claro, lo has reconocido, yo me jacto de, de ser mucho más observador y además bueno de, de lo que parece, ¿no? oír cada vez oigo menos, claro. verlo, lo sigo viendo todo a pesar de las gafas. Y me parecía a mí la playa de la concha, pero aunque el plano era muy corto, no quería meter la pata. Estaba en San Sebastián sí. Félix Bolaños. Un instante de publicidad, volvemos enseguida y invocamos a la recta final. Sí, es que la barandilla es...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 Bueno, enfocamos la recta final de estos intocables de esta noche, de este jueves 27 de abril. Saben que el intestino eh, fabrica y almacena, pues eh, es una estructura, digo que almacena y fabrica el 80% de nuestras defensas, porque la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35 mil millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios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 Bueno, tengo que economizar porque hoy, verdad, queridas amigas y, y sufridoras que estáis al otro lado del control, habíamos preparado, como, como comentábamos antes del, del arranque de este programa, una escaleta larga, pero los minutos van pasando y además los hemos consumido una conversación muy animada y que yo creo que ha sido, como todas las noches, extraordinariamente fructífera y muy enriquecedora para todos los que estamos aquí en primer término y también para nuestros espectadores. Pero como el tiempo apremia y nos quedan 25 minutos aproximadamente, pues lo de Doñana, lo doy por despachado, simplemente os he el titular, aunque teníamos un montón de totales referentes al asunto el titular de que es un maldito escándalo que diría el ex Coleta, es un maldito escándalo, decía, lo repetía continuamente ¿no? como cuando le decía al pobre Julio Guita, que en paz descanse el que conocí yo mejor que él, por cierto porque tengo más años y porque le hice tres campañas electorales, es un honor es un honor Julio, tuve una época que era un honor para él, el saludar a todo el mundo, era un honor, era un honor, pues es un maldito escándalo que el hijo de un ministro socialista esté de, de mano derecha o de baranda del comisario de Medio Ambiente que tiene que decidir sobre esto y que nos puede poner una multa de tres pares de narices. Por eso se ponen tan chulos con, con Juanma Moreno. Ahora ya lo vamos entendiendo todo. Si en política nada es casual, todo es causal. Vamos a consumir los últimos minutos hablando de Madrid. ¿Por qué? Hombre, porque me lo parece bien a mí, porque Madrid es muy importante, porque buena parte de nuestros espectadores, aunque se nos en todo el territorio nacional, están en Madrid y porque es mucho lo que nos jugamos. Madrid es territorio conquistado, aquí gana la derecha. Afortunadamente para los que vivimos y trabajamos en Madrid, como es natural. A ver qué pasa en Castilla-La Mancha, a ver qué pasa eh, en Valencia, en donde puede gobernar Carlos Mazón, con el apoyo de Vox. Digo, a ver qué pasa en Castilla-La Mancha. Paco Núñez puede ser presidente, con el apoyo de Vox. En Extremadura parece que, que al, al, al figurita Fernández Bala, no hay quien lo mueva. Aragón, uf, está ahí, ahí la cosa. Está ahí, ahí la cosa. Y por lo demás, bueno, pues sería cuestión de recuperar La Rioja. No, Valencia, Valencia, Val Valencia le he dicho. Valencia es muy posible que caiga del lado de Carlos Mazón que necesitaría a, a, Vox para gobernar Baleares, Francina Armengol con, con ese gobierno Frankenstein, eso sí que es un gobierno Frankenstein y que lo tiene hecho unos zorros en Baleares. Por cierto, ahí le envío un buen amigo, un abrazo a mi buen amigo Jorge Campos Asensi, asistido por gente maravillosa como Manuela Cañadas, que se están dejando la piel. Esto sí que se están dejando la piel en la campaña. A ver si consiguen arrancarle a Francina Armengol, pero es muy difícil la Comunidad Autónoma Balear. Vamos a Madrid, que es lo que nos ocupa. Y voy a empezar. Por la, normalmente empiezo por la tragedia y termino por la farsa. Hoy voy a empezar por la farsa. No, no sé si, espero que no se escandalice a ninguno, pero es que esto es lo que hay. Como es lo que hay, no puedo dejar de contároslo. Tweet esta mañana de la MEMA, algunos la llaman la MEMA, creo que es porque dijo que era médica y madre o algo así. Mónica García, que es una, es una fiesta, es una fiesta para los, para los periodistas y para eh, la crítica y público en general. Buenos días, dice Mónica García en Twitter. Después de unos días de silencio, estaría BrainStorming con su equipo, el 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo. Los mayores a lo mejor no sabéis lo que es Tinder. Tinder es una aplicación para citas. ¿eh? Eh, antes bajabas al bar a ligar. Ahora te metes en cosas que se llaman Tinder, que yo no sé Es una sé aplicación muy... para tener sexo. ¡Pan! Es una aplicación para eso. Bueno, pues gracias, don Luis Bagán. Yo he dicho para ligar, para pa, tal. Dice el 57%, joder, solo el 57%, en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo. A ver, Cuidado, cuidado los de Mediaset, calentad que salís, los de First Dates o como se llaman estos programas. Bueno, proponemos una ley, dice Mónica García, contra la violencia digital. Una APP pública, ah, pública, o sea que no la va a pagar ella, la vamos a pagar todos los gilipollas, la votemos o no la votemos, que vivimos en la Comunidad de Madrid para denunciar ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en APPs de citas. Y dice abajo, haciéndose la graciosa, tengo yo más gracia que tú Mónica. Y de paso, por cierto, apoyar o mejorar o invertir más en la sanidad pública. Bueno, le han llovido palos de todos los colores. Yo, que, que cuando me pongo, pues a veces dicen que tengo cierta gracia, aunque sea una vez de cada cien, le, le he dicho cariñosamente, cariñosamente, y como lo he dicho en público, porque Twitter es una red pública, lo puedo repetir aquí, no pasa nada. No me van a meter una denuncia por esto. Le he dicho, hombre, así, en plan broma, en plan broma. Oye, Mónica, entre tú y yo ahora que no nos oye nadie confiesa, ¿cuántos años llevas tú sin probar la gracia de Dios? Pues claro, es que tienen una pulsión, le pasa lo que a la otra, la del dedo, que estuvo unas semanas dando el coñazo con, con que, cómo se hacía esto y cómo se podía hacer lo otro. Joder, decía mi abuela, que era de pueblo y sabia, que la cito mucho, decía, dime qué hambre tienes y te diré con el pan con el que sueñas. Bueno, pues están todo el día con estas cosas. No, no, el sexo, siempre están ellas con el sexo. sabrán por qué, ya sabrán el hambre que pasan, o como decía una buena amiga mía, de la que hablábamos... Antes, eh, antes en, en publicidad eh, ellas sabrán qué tipo de carencias porque claro, pues, pues no sé no, no se sentirán satisfechas la respuesta más divertida, Luis ha sido la que le daba esta mañana a mi querida Guadalupe Sánchez Baena, o abogada no sé si sigue como tertuliana eh, eh, con Carlos Herrera o, o, pero bueno, acaba de sacar un libro por cierto y la semana que viene intentar entrevistarla un libro hablando de la pésima, de la patética situación de, le, de la salud democrática y de paso de la justicia en, en España un abrazo a Guadalupe Sánchez Baena ...que le dice joder, esta, esta se acaba de enterar... ...o debe de ser de las que se piensa que en el cine porno... ...los, los protagonistas luego se casan, ¿no? O sea, le ha caído... ...para esto ha quedado la izquierda en Madrid, Luis... ...si es que no. es una rechifla, si es que lo raro es que entre el PP y Vox... ...no saquen 120 escaños... ...o sea, no, no barran la Asamblea de Madrid entera. O lo raro es que la gente vaya a votar... No. <risa> ...es un nivel tan absurdo de... Es un nivel tan estúpido... Absurdo. ...o sea, es que con los problemas que hay en Madrid... Sexo. ...que a pesar de gobernar el PP con el apoyo de Vox... Tiene, ...es una comunidad con problemas y tal... pero se dicen estas cosas estos tíos. No, yo creo que ya los pobres lo que necesitan es es que es el, el rollo este de Sánchez. Sánchez ha puesto de moda una cosa terrible. Ha tenido dos fracasos gordísimos. Uno es el gobierno Frankenstein que no le ha funcionado, o sea, crear una mayoría nueva eh, en la izquierda no le ha funcionado para nada y el fracaso ha sido evidente. Y la otra es esta historia de ocupar espacio. Que es aburso, el pobre Tamames, cuando tuvo que ver durante casi cuatro horas, estaba desesperado. Pero es que, es que va contra todo. Entonces estos hacen lo mismo. A ver, ¿cómo ocupo espacio? Pues vamos a hablar de sexo, ¿no? Pues, pues, pues venga, chica, habla de lo que quieras. Pero, pero al final te conviertes en la chica del Tinder y, y, ¿y ¿quién puede votar a esta gente? A mí es lo mismo que me preocupa. totalmente bueno, que, no, que, que, que bueno que diga las tonterías que quieran. Hombre, sí, yo creo que Tinder lo acabo de mirar. ¿eh? No, no soy aficionado a esas cosas. El, eh, que lo respeto totalmente. ¿eh? La, la gente, claro, claro. Es que yo creo que hay que sacar de la esfera pública esas cosas, pero bueno, es igual. Pone, claro. app de citas. Joder, pues una app de citas es una app de citas. ya estás. no, ¿Eh? No continúan, es app de citas para tener sexo. Claro, no, no, vamos al es? cine porno a ver una película de vaqueros. Pues no, hijo, no. no, no. Ahí no se ven películas de, de vaqueros. Yo me acuerdo que, que cuando nos escapábamos del colegio había una cosa que se llamaba la BC Park. Y entonces íbamos, ahí en avalancha nos qué cuántos entrar? años dice que me saca un par de ellos? divertidísimo que nos pillan a todos y entonces había uno que era muy cachondo que dice, se queda mirando y dice, hemos sido unas clases de anatomía absolutamente maravillosas. Oye, te, bueno, te doy la palabra Luis sí. y luego os pongo un total también. Os pongo un total de, de los buenos sí, también de Lobato, de que es otro. Oh. Este es figurita, figurita, aspirante sí. a figura. A este le queda todavía tres vueltas al horno, a Juan Lobato, ¿eh? Y, y con cariño y con respeto. No tengo el gusto de conocerle, pero dicen que no es mal chico, que no es mala persona. el otro fue a una conferencia y me dijo: He conocido un tío del Soy fantástico. Fantástico. Y que tiene un futuro tremendo. Claro. Me dice: Lobato. Claro. Claro. Y tú le dijiste a tu mujer, ven que te voy a... Que, bueno, vamos a charlar tuyo dos minutos. Bueno, por eso ve a Juan Novato, que ha hecho una serie de propuestas esta mañana, pues le, le ha faltado, pues mira, lo que hablábamos antes, le ha faltado eh, anunciar una recogida de firmas para terminar con la sequía y con el hambre en el mundo. Esto es, esto es lo mejor que tiene el PSOE en Madrid, digo yo que será lo mejor, porque lo presentan como competidor y como posible recambio de Ayuso. Juan Novato. Y hoy tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que no habla con los alcaldes que no recibe a los alcaldes, alcaldes de ciudades de 200.000, de 150.000 habitantes, no les coge el teléfono, no les responde a sus peticiones de reunión. ¿Cómo va a avanzar una región que no tiene una capacidad de interlocución y de colaboración con sus municipios? Es que es un disparate plantearlo así. Y tiene mucho que ver con la forma que tiene Ayuso y el PP de estos 28 años de ver Madrid. Esta, tratar de, de ser un liderazgo competitivo, confrontativo. Dentro de Madrid y, y, y dentro de España. Esta obsesión que tiene con que todo lo de fuera de Madrid está mal y todo lo de dentro de Madrid está bien. Hombre, pues pues no es así todas las veces. Y, y los de fuera de Madrid no son enemigos. No se trata de que a Cataluña le vaya mal para que dos empresas de Cataluña vengan a Madrid y eso a celebrarlo. No. Si es que para Madrid, Cataluña debería ser un aliado estratégico, Claro. Y Valencia tenía que ser el puerto de Madrid y Málaga, todos asustados con Málaga, que se nos van a ir a Málaga. Pero si cuanto mejor le vaya a Málaga, mejor para Madrid. Si Madrid lo que tiene que tener es un liderazgo colaborativo en este país y en Europa, si eso es lo que va a hacer crecer a Madrid. Portugal, Portugal es un cañón de aliado para Madrid. Pues en vez de estar encerrados y pensando que cuanto peor a los demás, mejor para nosotros, teníamos que estar de otra manera y eso tiene mucho que ver con cómo gestionar con los alcaldes ese liderazgo compartido. Bueno, eh, ese, eh, Luis, lo estábamos hablando mientras mientras el chaval exponía unos argumentos que son casi yo, que él me saldría el PSOE y me iría con Yolanda Barriosésamo Díaz, la que nos trata a todos como si fuéramos gilipollas, porque el nivel es completamente Barriosésamo. Tienen un problema con Isabel Díaz Ayuso y es que los resultados son tan demoledores y el liderazgo es tan impresionante que por dónde la meten el diente. No, pero al, al margen de eso, si, un, un, un, o sea, si no hubieran el, el Partido Socialista, no hubiera... Eh, tirado permanentemente de la Comunidad de Madrid en los últimos 10, eh, 15 años presentando a unos candidatos que son absolutamente impresentables eh, se podría ir haciendo una oposición que en un momento determinado podría recoger el testigo de una Isabel Díaz Ayuso que en estos momentos es absolutamente imbatible, o por lo menos pensamos así pero el Partido Socialista en el caso de Lobato, presenta a los candidatos que, que, es decir, que son de, de, de desguace, es que no tiene gente eh, que quiera sacrificarse porque digamos su, su trayectoria política en una derrota de las dimensiones que siempre alcanzan los candidatos en Madrid mm -hmm. es una derrota que no tiene vuelta atrás, es decir, que tiene mucha, claro. muy, poca, muy poca continuidad. O a gente que lados. ya está muy amortizada, Ángel Gabilondo, pero antes de Ángel Gabilondo, y a la alcaldía igual, pues Miguel Sebastián, Trinidad Yo tengo Jiménez. Una teoría que no sé si decirla porque darle pistas al PSOE me, me molesta, bueno, pero bueno. Claro, si en Madrid claro, da igual, si en Madrid que, por eh, muchas fíjate, que les de... 6, ¿Cuáles son los dos candidatos que más éxito han tenido en Madrid a la izquierda? Bueno, es facilísimo porque falta esa. Carmena vale. y Fernando Morán. Fernando, Fernando Morán tuvo un éxito era? brutal contra, contra Manzano le, pero, contra el último Manzano. Yo no tenía edad, ex... pero, pero, pero decían que era un pero fenómeno. No, iba a la, la no no no, pero no, no, no, no, no, no, no, que como no, no, no, candidatos como candidatos no fueron arrasados. Sí, Entonces sí, yo creo que hombre, el Soe pero te no debería parar, perdona a Fernando Morán con todos mis respetos. No no, por eso te digo que el PSOE lo que debería es Instalarse decir, oye, yo te Estoy diciendo un... lo mismo, sentarse este? y hacer un proyecto, proyecto con continuidad. Proyecto de decir, si los dos que mejor me han funcionado son dos, en su tercera etapa, vital sí, o cuarta. Bueno, pero el no iba por Porque... el, el SOE. Eh, bueno, pero digo la izquierda, digo la izquierda. Bueno, ya, ya. O sea, hay un tipo de personaje que es el viejo profesor, sí, eh, Leguina, el Leguina, sí. bueno, el Gina, bueno el Gina, al final sí, lo Está profesor, un poco por encima del claro. mal. Entonces, que ese alguien. es el que les funciona. Eso lo trataron de hacer con Gabilondo, pero le salió mal. No es que Gabilondo tampoco, era. Gabilondo, pasa pues es que no estaba lo que estaba está, Pero vuelvo a repetir. Es un tipo que estupendo, es, ¿eh? Es el el pasa pues es es es que el nunca hizo equipo, nunca se creyó a la política, es el, estaba todo el día llamando a su hermano. Sí, es, es el eh, candidato, es, es el candidato, es el candidato del SOI. El candidato del PSOE, es decir, la, la, la agrupación socialista de Madrid ha sido siempre un desastre, porque ha sido una jaula de villos Inet, o sea, desde el comienzo de la transición y Bueno, Gorra momento... odiaba, odiaba a Todo el pijerío del clan de Chamartín y lo destruyó Exacto, y o sea, todo... que, decir, que en ese sentido Y es lo que tenemos Es verdad nuevo, que vas, es muy difícil combatir no con bien. una Con un personaje bien, con un personaje que no solamente Es Isabel Díaz Ayuso, sino el equipo Que tiene Isabel Díaz Ayuso detrás y además La batalla, la, lo que representa Díaz Ayuso que representa eh, el enfrentamiento Con el, con el presidente de gobierno, es decir Ella está eh, trabajando siempre En unas elecciones en donde aunque el resultado Es eh, del autonómico, es es, eh, es, digamos, un poco la votación en contra del gobierno central, por decirlo de en contra de, de, de, del señor Sánchez. Y ahí lo tenemos. De todas con respecto a las elecciones del 28 M, uh -huh. sociali los socialistas tienen en este momento, si no me equivoco, nueve comunidades autónomas, gobernadas por nueve, nueve comunidades autónomas. Tienen en riesgo seis de ellas. Sí. Seis. Algunas de ellas, la, puede que las den como perdidas, no creo que las den como perdidas y justamente por no darlas como perdidas, está en la hiper, eh, actuación del presidente de gobierno, es decir, la, la hiperactuación. Permanente de estas semanas últimas pues Paje, y de las que veremos, no son fundamentalmente ver. Que para yo me pasé el fin de barones. semana pasado en Toledo con, con, y además lo dije, no pasa nada, los periodistas van a todas partes, por nuestra obligación, con la gente de Paco Núñez, al que le deseé mucha suerte, que estaba con Juanma Moreno y tal, en un gran acto llenaron el Eurostars de Toledo mil personas y pues te cuentan, te cuentan todo, porque aquí en Madrid pensamos que, pues de fuera de Madrid muchas veces, pues primero no hay nada y segundo estamos peor informados de lo que creemos. Te cuentan que Paje, que ya, bueno, lo hemos hablado, no le quiere ni ver por allí al figura, sí. porque y además claro, en Castilla-La sí. Mancha, ¿sabes cuál es el drama? Por ejemplo, que la pueden perder, que se deciden un puñado de votos. Me recordaba gente que había pertenecido al equipo de María Dolores de Cospedal mm, sí, no vamos sí, a dar sí. nombres, fueron consejeros que María Dolores de Cospedal hace ocho años se vio apeada del poder por cuatro mil votos, cuatro mil votos en una comunidad autónoma que es tremendamente grande, tremendamente extensa, David. Yo creo que el problema que tiene el Partido Socialista en Madrid es que no sabe crear líderes los líderes no nacen, se crean claro. se van creando se van modelando con el tiempo, Fidel, tú tienes que tener carisma o no para ser un buen líder. Es decir, si no tienes carisma, entonces no para ahí, vámonos. Bueno, pero... Andar decía que a lo mejor no lo tenías porque a él le, le zurraron bien la badana. Andar no tenía carisma, no, pero se, pero, crea, pero, se va creando. Pero Andar, o a lo mejor fue de Miguel Ángel la frase y se la atribuyeron a él, dijo una cosa que, que era genial. Dice, en cuanto llegas a Moncloa se te queda una cara de carisma de la leche. Sí, sí es verdad, pero, es verdad. pero Andar, Andar no era un tipo simpático en sus inicios ni va, en sus finales, pero su final. desde luego fue creando el personaje y, y al final pues, eh, logró la cuota del líder extraordinario. Es decir, cuando Fraga esa famosa rotura de la carta de dimisión, ni tutela, ni tutía, ni tal, si usted no dimite, tal. Es decir, eso tiene un porqué. Es decir, eh, porque tú no puedes quemar en el camino a, a gente que puede ser presidenciable. Si Fraga hubiera aceptado aquella dimisión, muy probablemente el Partido Popular lo hubiera costado, entonces la Alianza popular lo hubiera costado mucho, el crear un líder que capitanease el barco. Le hubiera costado una barbaridad, que es lo que le pasa a, a, en este caso... En Madrid. En Madrid, es lo que ocurre aquí. Es decir, vas quemando los candidatos, los vas quemando, no hay continuidad en ese candidato. Si eso ya le sumas a las guerras internas que tengan, pues ya es el, el apagose. Es decir, eh, pero no se crea ese líder. decir, tenemos el ejemplo en, en Isabel Díaz Ayuso, es decir, yo creo que nadie daba medio duro por ella, ¿no? Es decir, como lideresa, y sin embargo, ahí está, es decir, ahí está, ha crecido, es una tía inteligente, eh, se ha puesto en manos de los mejores, lo hace muy bien, sabe capitanear, es decir, ha aprendido, ha aprendido sobre la marcha a base de, de tortas muy probablemente, Ida. es decir, como todos los líderes, y ha cogido el toro por los cuernos. Eso no lo hace el Partido Socialista, entonces, pues oiga, eh, no se queje y no llore. Ha, ha dibujado este hombre una comunidad de Madrid, que, que yo creo que la tiene en su cabeza él, porque creo que sí. nadie tiene la imagen. Parecía, parecía que el, el detrás de la bruja que, que, que del parque ya, de atracciones. En este, en este pero uno, un, un hombre, perdóname, David, un hombre absolutamente desconocido por los ciudadanos de Madrid. Claro, claro, claro. Tremendamente desconocido. Pero si te vas a Castilla, no con los no con militantes, tal, pero, no, pero absolutamente desconocido. que si este sí puede entrar León, en un bar y ¿sí? que no se le quede mirando a nadie, nadie, ni en Carabanchel, ni en la calle Ayala, o ni mira, en Villaverde, ni porque nadie sabe nadie. quién es. Ni en Soto del Real. Ni en Soto del Real, nadie sabe quién es. Si te vas a Castilla y León, si os acordáis de Juan Vicente Herrera, Perfectamente. Sí. Decir, bueno, pues yo me acuerdo de la transición, yo viví toda aquella transición de Lucas a Juan Vicente Herrera, ¿no? Sí, Era, y de estaba Lucas estaba, también. Y entonces, la gente todavía. Cuando ibas por los pueblos todavía pensaba que se presentaba Lucas y nadie conocía a Juan Vicente Herrera. Pero, sin embargo, con el tiempo fue creciendo y se hizo lo que luego conocimos, el presidente de la Junta de Castilla y León, con un nombre, es decir, un nombre, le ha ocurrido lo mismo a, a Fernández Mañueco, Desde más allá de Salamanca, que fue alcalde de Salamanca, pues hoy era medianamente conocido, pero luego fue consejero y tal, se ha ido de formando y hoy más es, de la es, es un, un líder en condiciones. Al partido socialista en Castilla y León le ocurre exactamente lo mismo. Va quemando los líderes, va pasando por allí todo el mundo y nadie se queda. Nadie termina haciendo frente o conociendo bien la comunidad. Este, este señor no conoce bien la comunidad de Madrid. Le falta todavía otras dos legislaturas y a lo mejor en la tercera lo consigue. No lo sé. No va a estar, no va a estar porque le van a quitar. Y le falta también, incluso está esa zorrería, tú no zorrería en el buen sentido, política y humana y tal, porque Aznar, como bien ha dicho David, y voy a citar una persona a la que nos hemos referido aquí puntualmente que era eh, el llorado Feliciano, Blaz, eh, Feliciano Blázquez que era un señor médico de profesión, uh -huh. un auténtico genio político, un señor de Ávila al yo que tuve tú el honor de trabajar, el honor de trabajar con el fenómeno, ¿no? él Sí, que, el fenómeno, que el, se, el se consideraba pues, uno de los eh, grandes eh, padres políticos creadores un poco de la figura de Andar cuando. De casado, Mar... Casado era el diputado más votado por pero por eso por vino 25-30 años después sí. efectivamente, pero cuando José María Aznar se presenta por primera vez José María Aznar lo hago muy corto, se afilia a Alianza popular en el 78 porque le lleva a su señora Ana Botella, le lleva, le coge así de la, de, de la chaqueta y le llaman Logroño, que es donde le destinan, un año estuvo como inspector de Hacienda, vecino por cierto también del llorado Miguel Blesa que cosas pasan en España y, y, y se afilia a Alianza Popular en el 82 se presenta como diputado por Ávila cunero, paracaidista, no, no sé si había estado alguna vez en su vida en Ávila, no le conocía a nadie, iba a lo mejor, la anécdota creo que era en Arevalo, en Arevalo y la, y la tiene recogida Miguel Ángel Rodríguez en un libro fantástico y Aznar llegó a presidente que recomiendo a todo el mundo para que sepa cómo, cómo son las tripas de la política y entonces él iba con dos fotos iba con Feliciano de la Mano, que le iba presentando al alcalde de Arevalo, los paisanos vecinos por allí por la plaza, luego se irían al, al hostal del comercio donde se fueran a comer un cochinillo bueno y Aznar iba con dos fotos una, la suya, que no le conocía a nadie un tío de 32, 33 años, repeinado con el bigotito, con carita, perdón, este, de pijito de Madrid y tal, y otra de Fraga. Y entonces él iba dando las dos fotos y, de, y decía, yo soy el de Fraga, señora, yo soy el de Fraga, yo soy el de Fraga. Puedo de... contar yo otra anécdota. Eh, eh, ¿Sí? Aznar, eh, bueno, entre otras muchas, ¿no? cuando ganar las elecciones en Ávila, también hay un, un truco. ¿no? Decir, yo recuerdo conversaciones con Feliciano donde decía, uno de los trucos para ganar las elecciones en Ávila era visitar las ferias de ganado pero ah, bueno, en, en Benavente. Estar en todas las ferias de ganado, en la barreta de, de, de pino, de, de Marco de Ávila. De tal. Lugo, tal. Y Entonces, eh, visitaban los pueblos eh, de esa forma, de tú a tú. Y entonces, claro. andar en las elecciones porque visita los pueblos de tú a tú. Y aquí quiero romper una lanza también a favor de Pablo Casado porque hizo exactamente lo mismo. Sí. Es decir, conocía, sí. o sea, Pablo Casado conocía los 248 pueblos de Ávila. 244, 248 pueblos más ah, dos entidades sí, menores. Pero a todos sus alcaldes, sí. eh, con castilla. independencia del color político. Conocía a los portavoces y los conocía por su nombre. No tenía una o sea, era espectacular. espectacular. Pues, pues yo os cuento, y ya estamos hablando de todo, pero os cuento una mejor. <risa> había un, compa un compañero que era, Luis, a lo mejor te acuerdas, un compañero que, José María Horta, un, un periodista catalán de toda la vida. Yo llego a Galicia con 23 años. El azar, porque nadie quería ir, porque todo el mundo estaba muy cómodo en Madrid. Y me dicen, ¿tú te quieres ir con 23 años de director a Galicia? Dije, yo no había estado en Galicia tres veces en mi vida. Dije, coño, ¿dónde hay que firmar? porque hacía seis meses que habíamos empezado a emitir en pruebas y después en Antena 3 Televisión, con el llorado Manuel Martín Ferrán, que era gallego, con Luis Ángel de la Viuda y con, eh, y bueno, pues con toda aquella buena, buena gente de los arranques de, de Antena 3 Televisión. Bueno, pues llego a Galicia, estuve allí dos años, montando una pequeña delegación, y que luego le dejamos a Villito Rubido, que la llevó mucho más alto, y le envío un abrazo a Villito Rubido, que entonces era un periodista de La Coruña. Y después llegó a ser un prestigiosísimo director de periódicos en Madrid. Para primer mitin al que me voy, me voy a un mitin de luz. Un tal Cacharro Pardo que no sabía quién era. Cacharro Pardo. Bien. ¿a dónde voy? A Francisco Cacharro Pardo y Horta, que me daba mí porque yo, claro, yo, no es que no hubiera tenido casi experiencia en medios de comunicación, eh, no había hecho una campaña electoral en mi vida, la segunda de Fraga, la segunda mayoría absoluta. La primera fue el 89 y me dice, mira, ese tío que ves ahí, hablando de esto que acaba de decir David, conoce no ya todos los pueblos de la provincia de Lugo, conoce los nombres y, y no había ni mixtata, ni historias, ni leches en vinagre, se sabe de memoria los nombres y apellidos de los que le votan y de los que no le votan, pero es que eso lo contaban de Jordi Puyol, en los no, inicios más, de los inicios más, sería increíble. de Jordi Puyol, porque siempre, claro, tienen una memoria extraordinaria Fraga la tenía, sí, sí. y Fraga iba a Villalba, jugaba al dominó, y recordáis los que tengáis una edad, Jordi Puyol iba también por los pueblos de la sí. Cataluña Profunda y aunque fuera, preguntándole a los dos tiralvitas, oye, ¿y sé cómo se sí. llama, ¿Y sé cómo se llama, y le decía el nombre, hombre, yo, hombre, espera ¿cómo, es, cómo está tu niño, y tal y le, y le decía, le cantaba el nombre a los dos niños y el Pera ya estaba cuatro años o el Jordi o, o que, que se salía porque decía el presidente se acuerda de mi nombre yo me acuerdo de una cena con Matas que, está, que estábamos hablando de un pueblo al lado de Inca, no me acuerdo, es que no me acuerdo de cómo se llamaba Valladolid. y entonces de la tercera ah, no, coño no, Baleares. Baleares, pues, entonces, entonces de repente empieza estaba él con más gente del PP Baleares estábamos después de un partido de fútbol en Madrid y dice, y dice mira la tercera casa esa esa no es la de Catalina no sé qué y entonces le dicen, no, no, es la de María no sé cuántos. Y le digo, entonces ya les digo, ¿pero vosotros sois de ahí? Me dice, nosotros somos de Palma de Mallorca. De, Palma de toda York, la vida. Ciudad. De toda la vida. Bueno, pues esto que Esos tiene, eran políticos que se lo ocurraban. Esos eran políticos que se lo ocurraban, No políticos de ahora que se pasan el día diciendo chorradas en las redes, como, como la innombrable, como la médica y madre, en vez de hacer calle, que es lo que tenías que hacer, y no en el retiro, que es donde vives, que es donde viven los ricos, los pijos. Vete a Carabanchel, si tienes o vete a Villaverde, que se te manche de polvo el armario. Cuidado, cuidado, que Sánchez se le ocurrió así en el Partido Socialista para volver. O sea, que, tengo, que tengamos cuidado en ese sentido. Porque hizo lo mismo o en sea, el Partido cuida, Socialista. Sí. Sánchez no conoce a nadie. pero sí, vamos a ver. No, en no tengo... el Partido Socialista, no lo los no, no, votos sí, sí. en el Partido no, no tengo tiempo, el próximo día. Estuve, estuve charlando el otro día, media hora en la entrevista que grabamos y que metimos en periodista digital y una hora con ella, porque me llevo bien con ella, la admiro mucho y además me río y me lo paso bien por es una ciclopedia. El último libro, Rosa Diez, Caudillo Sánchez, ah, sí. lo tenéis que leer porque, y es que además es que es divertido, pero te cuenta, Sánchez no conocía a nadie ni le conocía a nadie. Era, ella dice en el libro, es un calificativo, no es insultante ni mucho menos mamporrero, de los mamporreros, era el, re, el chico de los recados, de los recaderos, de Pepillo Blanco. Sí, sí. Y así se, de tiró, Sebastián de se tiró, se tiró. No, años le metían en las listas en puestos de no salida y efectivamente no salía. Cuatro años después salía porque el de delante renunciaba y el de delante renunciaba. Esa es la historia de Pedro Sánchez. Pues, fue un compañero Sí, sí, cuatro fue, fue años. Fue amigo, concejal. Amigo. Amigo, con ¿eh? Yo le tenía afecto. no sabía lo que iba a pasar después. <risa> Santa ya, Santa Santa Santa te ya sabes que la <risa> vida da muchas vueltas. Yo siempre digo que la vida tiene dos momentos terribles. Son terribles, digo, en plan amistad. Cuando le dan un cargo grande a alguien o cuando se hace multimillonario. O sea, Yo creo que el ADN se les cambia en ese sí, momento. Sí, sí, sí, sí. Estoy fuera, pero vamos, hoy me debo de haber, ya he perdido el reloj, ¿eh? me debo de haber salido el mapa 4 o cinco minutos. David Gómez, muchísimas ¿Qué gracias. Por tarde. No, que va, que va, si ya llevamos media hora. Don Luis Asúa, gracias, buenas noches. Luis Bagán, gracias, buenas noches. Y a todos vosotros, mañana que será viernes, último día volvemos. Cuidaos esta mañana.